Hace mucho que estamos bregando con la reconstrucción de este local porque los niños no llegaban con la ropa orinada a la, a la casa porque no tienen baño a nuestra universidad y los profesores tienen que acudir a los vecinos. Y todavía seguimos en esa situ situación y como ya viene el caso presencial, nosotros estamos por retomar de nuevo la lucha. Para ver si las autoridades vienen a auxilio nuestro. Otra de las necesidades básicas es que la malla perimetral está toda tirada, lo que implica un peligro ya que los niños pueden salir del plantel educativo sin que los consejeros o los maestros se den cuenta de que estos han salido y se le ocasiona un daño físico. Otra necesidad es el techo que está casi, o casi caído y totalmente destruido. Lo que en cualquier momento puede colapsar y causar daños a los niños y los docentes si están dentro del plantel. Al igual que el agua potable que no es constante, la electricidad y otras necesidades que se pueden ir mencionando. Gracias.